<ríe> es que Un muerto riendo. muerto, No, no, no, no... No, no, no, no, no, no, no, qué pasó ¿No sé, se murió. <laughs> ¿Qué? ¿Por ¿Qué haces? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Tres? ¿Raro? Ustedes esperen. Eh, ¿Tres? No, no, si lo ¡Una! ¿Tres?